A compartir este interesantísimo segmento hablando de finanza y economía que es responsable de poner el rostro a esos dos temas importantes es el señor Ezequiel González es, pero antes, Ezequiel, hay que informarle a toda la región nordeste y es que ese ciclón, ¿verdad? que ah, lo tenemos aquí, claro, tenemos imágenes que, en breve, frescas que, y que está tomando fuerza y que se prevé que en esta semana, pues, esté tocando suelo dominicano así que más adelante vamos a hablar sobre este fenómeno eh, con las natural. últimas imágenes así es mientras tanto recordarle a todos los ingenieros y ventaneros que vidrios y aluminios del cibao mp está aquí en la calle sánchez esquina papi olivier y es gonzález es el momento de compartir ese interesante segmento de finanza y economía buen día víctor buen día a los amigos de nuevo eh, le voy a pedir a, a edward que vaya <coughs> buscándome la, las imágenes con las que vamos a trabajar hoy eh, Vamos a iniciar eh, transmitiendo una invitación que nos hicieron, que es para una rueda de prensa que tienen los abogados y los afectados de la empresa MUNE. Eh, la rueda de prensa va a ser mañana, mañana martes, a las 11 de la mañana en el Club Esperanza. Ahí van a estar tanto los afectados como los abogados que los representan para ir dando una idea de la estrategia jurídica de lo que se ha hecho y de las perspectivas eh, futuras. Así es que ahí está la invitación. Atención, atención a todos los miembros de la prensa de aquí de San Francisco, de Macorís y Zonas aledañas, Atención a todos los afectados por esta por el caso MUNEP. Pues mañana, a las 11 de la mañana, en el Club de Esperanza, será esta rueda de prensa que estarán dando los abogados que están, ¿verdad? Eh, que han sido. Eh, Apoderado De este caso de Mune, Así que la presencia de toda la prensa Y la presencia de los afectados Que deseen asistir a esta rueda de prensa sí. Pues es importante Mira es importante porque eh, Independientemente de que usted vaya o no vaya a buscar abogados eso es su decisión Pero es importante que vaya porque además se van a tratar otros aspectos eh, Muy importantes de este proceso y, y mientras más personas haya Mientras más unidad haya en, Dentro del grupo, entre de los afectados Más posibilidades hay de que se tenga un resultado positivo así que, todo si usted no puede ir hágase representar, mande a alguien el, el asunto es que haya una presencia masiva de, son más de cuatro mil personas los afectados de, de, de esta situación en su mayoría de San Francisco de aquí, de, de, el 95% además, de aquí. además usted como afeitado ha oído muchas informaciones y desinformaciones. Exactamente. Entonces, en, en el día de mañana usted tiene la oportunidad de incluso de, hacer algo, de intervenir cualquier pregunta que usted entienda. Se o, le, o fijar cualquier sí, pregunta claro, se le puede ser respondida por los abogados eh, que han sido apoderados, por muchos afeitados sobre esta situación, o sea, para que tenga una orientación también de, de cuál es el siguiente paso que se debe dar en términos legales, pues también... Y el que no quiera dar pasos legales tampoco, o sea, no, simplemente va a informar. Pero usted va y tiene la orientación y las informaciones de cómo va el caso Mune en el día de mañana en el Club Esperanza. Así que ahí está la invitación. Así es. Bueno, señores, entonces seguimos con las económicas. Eh, vamos a hablar pues estas un Son poquito. parte de las económicas. No, no eso, <risa> esa es la más importante, sí, diría sí, yo, claro. porque esa falta bolsillo muy cercano, ¿verdad? Que sí, de sí? manera directa, <ríe> sí, sí, sí. Bueno, pero vámonos un poquito más lejos. Le vamos a pedir a Edward que nos siga pasando las imágenes sobre temas como la, la cumbre del G7 que se está celebrando en una ciudad, me parece que de Suiza. Eh, ahí como ha habido... Bien un... neutral, ¿verdad? Sí, ahí hay muchas confrontaciones entre los distintos sectores, ya que está Donald Trump está el representante de Inglaterra que está abregando con el asunto de, del Brexit están los franceses eh, se habló incluso hasta de una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos, algo que no, nadie se hubiese sospechado en, en los últimos en los últimos eh, meses eh, o años que, que eso, ese momento podía llegar ¿no? esa posible guerra eh, y en fin eh, cada quien tiene su, su asuntos particulares eh, China tiene un conflicto que se ha ido agudizando con los Estados Unidos, lo, la llamada guerra comercial, que este fin de semana se incrementó más porque Trump había dicho que iba a posponer el la, aumento de los aranceles, pero China tomó una medida lo aumentó. Entonces Trump vino y, y los aumentó también. Entonces ahí se mantiene bajo ya, ya la, la, la guerra económica entre esos dos países. que son Las dos economías más grandes ya está afectando al mundo entero. O sea, la economía mundial se teme que pueda caer en una recesión al eh, mismo Estados Unidos lo está afectando bastante, China ni se diga porque China, vamos a decir, es el principal país afectado en el sentido de que la balanza comercial de China hacia Estados Unidos es mucho mayor son más de 500 mil millones de dólares anuales y Estados Unidos apenas exporta unos 300 mil y, y, y, y estas son ese, que es las dos eh, potencias ¿verdad? más grandes de China que... y Estados Unidos y vaya usted a ver que el, el, también una parte, podemos decir el 50% eh, que el de la economía en el mundo pues está en manos de una persona, de un ser humano, de una figura de la categoría de Donald Trump. Sí, eso, eso es un eso es un problemita. <risa> problemita. Eh, entonces siguiendo, siguiendo con el tema, ya esa situación está afectando eh, esas economías, las economías del mundo en sentido general está enfriando el comercio y se esperaba como que hubiera un, una, una, un poco de armonía en esta cumbre pero al parecer eh, ha habido puntos que se ha llegado a acuerdo pero en la mayoría, en los, en los puntos más importantes y más decisivos no ha habido eh, mejoría, ahí, ahí te dice que Macron intenta apaciguar a Trump para que para evitar que reviente la cumbre de G7, ya tú sabes eh, decía ahorita que es insólito que imaginarse ¿no? hace un tiempo hace unos años imaginarse que podía haber una guerra comercial entre Europa y Estados Unidos y ya estamos en un momento en que por la mala política que Trump está llevando eh, estamos está por casi, su estilo verdad por su estilo, por su de su la, estilo de manejar la política y los principales aliados de los lo más importantes aliados de Estados Unidos han sido hasta ahora los países europeos, comenzando por Inglaterra. Aunque él mantiene, como Inglaterra va a salir de la comunidad económica, él está tirando la, la toalla a, al nuevo primer ministro de Inglaterra, que hasta se parece físicamente mucho a él y, y, y en sí, el estilo. En la foto que pasó anterior, cuando yo de que era doble la... Incluso el, el primer ministro, hay un caso raro ahí, y es que el primer ministro nuevo de Johnson de los de Inglaterra nació en Estados Unidos él nació en New York y ya porque su papá era como diplomático entonces después volvió y se, y se fue a vivir a... mientras tanto China calladito ahí eh, acaba de hacer un acuerdo comercial con Colombia eh, ese acuerdo comercial le va a permitir a Colombia exportar algunos productos, entre ellos aguacate una serie de cosas que no sé, no sé por qué no, no logramos colarnos nosotros ahí y eh, sigue la guerra. Hay un, hay un tema que yo quería tocar y es la siguiente imagen, donde se anuncia, se anunció ya hace una semana que Japón acaba de superar a China como el país extranjero con más deuda de los Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Hasta hace poco tiempo y por varios años, China fue el país que tuvo más cantidad de bonos del tesoro de los Estados Unidos. O sea, acumuló en las reservas de monedas extranjeras y de papeles y documentos extranjeros la mayor cantidad que tuviese un país en el mundo. Ellos parece que han ido cediendo un poco, Japón ha ido comprando y ahora mismo el país que tiene más, eh, más documentos, más monedas, más títulos en valores de moneda norteamericana es Japón. Mucha gente me preguntaba siempre, me decía, pero ven acá, yo no entiendo esto, ¿por qué si China y Estados Unidos tienen esa rivalidad? China le compra tantos bonos a, a Estados Unidos porque por invierte tanto en el dólar. Entonces, la, para que ustedes entiendan un poquito, y algo que yo eh, he comentado varias veces aquí: la devaluación de la moneda no siempre es algo malo. Óigame claro: si la moneda se devalúa, cualquier moneda, entre ella el peso dominicano, no es algo necesariamente malo en lo inmediato. O sea, Caso a un efecto porque carece la vida interna, pero al mismo tiempo hace los productos de ese país mucho más competitivos hacia el comercio exterior. Eh, influyen también en lo que tiene que ver con el turismo, influyen en lo que tiene que ver con zona franca, influyen en lo que tiene que ver con remesas. O sea, si el dólar, suponiendo aquí en República Dominicana, como ha pasado en los últimos eh, meses, que se ha, ha subido un poco, ¿a quién beneficia? Perjudica al pueblo, en el sentido llano de la palabra porque va a tener que comprar un dólar más caro los productos que importa van a salir un poquito más caros pero lo que es turismo se beneficia se beneficia lo que son las exportaciones naturales como guineo, como cacao etcétera, porque por cada dólar ellos van a obtener, el, el precio en cacao si está un dólar va a seguir dando un dólar, pero ese dólar cuando ellos los cambian a moneda dominicana, van a ser más pesos me copia la idea entonces, ¿qué sucede? Es, en esa misma situación está el sector exportador, incluyendo Zona Franca, que es un sector muy importante de la economía, está el sector de remesas, que son, son 6.500 millones de pesos, es de dólares que está recibiendo la República Dominicana por concepto de remesas, eh, ahí entra eh, otros, otros sectores como el turismo, etcétera, etcétera. O sea que la devaluación... ¿A qué jugó China durante todo este tiempo? Sencillamente, China sabía que si no invertía en dólares el dólar poco a poco se iba a ir vamos a decir debilitando y a los nacionales de Estados Unidos y a todo el resto del mundo que maneja dólares, los productos chinos le iban a salir más caros o sea, en la medida que China no quiere que su moneda se fortalezca en pocas palabras. oye la paradoja, o sea, la moneda china de hace tiempo está subvaluada si China suelta la moneda, vamos a decir así, la moneda de China baja, sube el dólar, entonces las exportaciones de China se hacen más caras para el resto del mundo. Y ellos han tratado, han hecho todo lo posible para evitar eso. O sea que eso podemos decir que ha sido parte del éxito de China. Parte del éxito de China. ¿Por qué? Porque ellos mantienen una, una moneda artificialmente devaluada, comprando dólares o, o papeles que representen dólares, y con eso fortalecen el dólar y mantienen su moneda por debajo fíjate en estos días que hubo la, la frontera psicológica que es el 7 eh, los 7 yuan por un dólar se, se pasó esa barrera un poquito un día y se cayeron las bolsas de los Estados Unidos ¿por qué? porque al devaluarse más la moneda china iba a haber una demanda mayor todavía de, de productos chinos incluso esa, esas esos aranceles que entró le la vía a China podían hasta vamos a decir desaparecerse en el sentido de que la, si, si, si le pusieron un 25% y el Yuan se devaluó un 25%, automáticamente es como si no le hubiera puesto aranceles y los productos de China de nuevo iban a comenzar a fluir hacia Estados Unidos. Ezequiel, ¿tú crees que, eh, hablando de China y República Dominicana, ¿tú crees que el país eh, se esté enfocando realmente a sacarle ese beneficio eh, que se ha dicho, o sea que se ha hablado desde que se generó esa alianza o esas relaciones entre China y República Dominicana no creo como que se han quedado celebrando solamente como en el limbo y mire el caso por ejemplo la alianza de ahora entre China y Colombia donde Colombia le va a vender aguacate, ¿verdad? porque sí. producen mucho aguacate pero nosotros también eh, relativamente producimos muchos productos agrícolas que podrían ser sí. también negocios aguacate, rentables eh, Guineo, rentable. guineo porque ya tenemos un estándar porque en eso es importante algo, Víctor, para tú poder hablar de exportación, tú tienes ya que haber logrado un estándar en la calidad del producto, en el empaque, en los factores, y hay, hay, hay productos como tal guineo, como están los aguacates, como están... Eh, el, el cacao, eh, sí, pero, que ya nosotros tenemos los estándares, que ya, ya lo tenemos y aparte de eso también la cantidad para tú eh, suplir algunas necesidades, sí. porque no solamente eh, todo eso es una combinación de, claro. de, de muchas cosas, la, la, la pregunta mía en, es que el que ciertamente el país como tal se ha enfocado en eso, en, en mañana en futuro inmediato, sacarle beneficios realmente a esas relaciones y lo, no no solamente quedarnos en celebración y que logramos y que va a ser beneficioso para nosotros, pero bueno, yo entiendo que no. Yo vi unas estadísticas de cómo habían, se habían incrementado las relaciones comerciales con China, sobre todo las exportaciones, y no ha aumentado significativamente, pero también hay que ver que en cuestión de un año, menos no, de No, pero pues está año, bien, o sea, hay que darle tiempo al tiempo. Mi pregunta es, ¿realmente estamos enfocados en eso para bueno, que cuando estamos hablando de tiempo al tiempo podamos nosotros eh, ver ya que...? Esa es una pregunta clave, pero realmente todavía es muy, muy, muy corto el plazo para tú poder evaluar eh, la, si, si el impacto de, de esas medidas, de ese acuerdo se nota o no, porque todavía o sea, ninguna, ningún país se prepara en, en ocho meses, en un año para poder ser eh, a menos que haya renglores, como usted dije como el cacao, como Guinea guineo, que ya nosotros lo exportamos a otro sitio y simplemente es desviar un poquito el, el curso, quizás consiguiendo mayores precios y eso. Muy bien. Pero entiendo que todavía no se han visto los efectos. Seguimos. Los turistas chinos no van a venir, no, <risa> no lo esperen. Hay que, yo alguien hablando de eso. Sí, ah, sí Emil eh, de, eh, eh, de Sí, que hablaba de Porque eso. Porque Emil de Boarillo explicaba. Ah, eh, pues, el, los lugares que ellos visitan, lo, lo, el mayor consumo es el, el, asunto, el turismo ecológico. No, sí, Pero, fíjate lo que él decía, y lo digo hace mucho, lo digo incluso cuando, cuando se hizo el acuerdo, y a, al tiempo se ha visto que se le ha dado razón, y es lo siguiente: los chinos no les gusta. Eh, con su piel, coger mucho sol eso es una no, no gusta cuando ir la playa. deciden ir a la playa tienen playas muy bonitas en países cercanos como Tailandia, Tailandia tiene una playa preciosa y le quedan cerca a ellos y que a ellos había que trabajarlo en un segmento de mercado de turismo que era el turismo de, de aventura el turismo ecológico de montaña, etcétera, etcétera. él hizo esa advertencia en aquel momento y hasta cierto punto se ha visto también hay un tema eh, que no se ha concluido y es el tema del transporte. Se ha tratado de llegar a acuerdos con aerolíneas chinas para porque si, si, puede estar turista allá, pero si no si tú no encuentras cómo transportarlo de una forma eficiente y regular entonces no tenés nada. Entonces también se ha tratado, eh, me conta esa parte, de que haya un flujo eh, aéreo constante entre los dos países. Bueno, así es. Ezequiel González, como siempre, con esos temas interesantes, es el encargado de poner el rostro de la financia y la economía cada lunes aquí en este contacto diario. Yo quiero pues, darle lectura a esta invitación que nos envía la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte, donde se complacen invitarnos a la gran inauguración que será este miércoles 28 de agosto. Es la inauguración de la vigésima quinta versión de la Expoferia Mayorista 2019. Así que a las 7.30 de la noche será la inauguración de esta versión de, esta, eh, de este 25 años que cumple este, que es el evento más importante que realiza toda la región nordeste y es responsable de eso de la Asociación de Comerciantes de la provincia Duarte. 25 aniversario. Así que ahí está la invitación, así que el próximo miércoles estaremos haciendo acto de presencia. Mientras tanto, José, vamos nosotros a hacer una breve pausa y a regreso pues seguimos aquí compartiendo con Ezequiel González y los comentarios. Como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible. Así que no le cambie que en breve regresamos.